It's great to be back with you at Galaxy Unpacked. Today, life opens up with the Galaxy Galaxy Z Flip 3. Y acá tenemos el Galaxy Z Fold 3. ¿Ah? Diseño de foldable vertical. Bueno. Y horizontal. Yo tengo, miren, yo tengo un 2 en 1. Ustedes ya saben que me canso esta categoría. Estoy cansado sí. de decirlo. Tenemos un tablet, tenemos un teléfono. Miren. Fácil, fácil de, de utilizar mejoró totalmente la cámara. Sí. Tenemos además una cámara que va no perforada sí. dentro de la pantalla, sino sí. que está oculta dentro de la pantalla sí. para consumir contenido. Tiene además algo que todos los que aman la categoría de no van a amar, también dentro de la categoría de que se les ven. Y tiene algo que pues yo digo que sigue siendo algo importante y es resistencia al agua para aquellos momentos en los uno está como no sé en una piscina o al lado, o, no sé. O sea que está lloviendo y uno quiere sacar los teléfonos. de lleva su tableta en la piscina todo el tiempo? Pues, okay. bien. No, hay gente, es una realidad. Hay gente así, pero igual si tiene piscina ah, en la casa. Está. Bueno, Z Flip 3. Te dijo, ahí tiene un teléfono y tiene una tableta. Acá tengo un teléfono y tengo una pata. Yo tengo acá un teléfono y tengo mucho estilo. Bueno, o sea, la, verdad, la realidad es que aquí, bueno, hay que ser sinceros a todos sí. los que nos están viendo en este video. Ok. ¿no? Hay que ser sinceros sí. en algo y es que usted es amante del de flip. flip. Totalmente. Y pues a mí me encanta el flip. Esto es un versus. Pongámoslo como un versus. ¿Usted por qué se queda con el flip? Por esto. Uno tiene un teléfono de muy buena pantalla, de tamaño completo que uno necesita y de un momento a otro simplemente dobla, tiene la mitad de dispositivo, tiene la mitad de tamaño y al bolsillo sin ningún problema. Muy práctico, mucho estilo, una pieza de diseño muy bonita. Me encanta este teléfono. O sea, uno queda con la mitad de tamaño pero el doble de teléfono. Eso es lo que me gusta. Decir. Bueno, pero pues yo lo voy a contradecir. ¿Qué pasó? Se lo voy a contradecir porque sí, a mí me gusta mucho el free. Es un gran eh, teléfono flexible, como usted dice, de mucho estilo. ¿Qué? Pero la proporción de pantalla que tiene esto es que pasamos de 6, 2 a 7, 6. Sí, pero una cosa, eh, si ustedes utilizan un Z-Fold, eh, tienen que comprar la corbata y la. Ay, es, es, sí. Eso no es tan real. Pero, sí. pero. pero y seguramente esa ver. mañana jugaron pues, Seamos sinceros, okay. la productividad es el mayor. vamos no. a productividad. ¿Pero? Tenemos un dos en uno, tenemos una tablet. ¡Ojo! Eh, ¡Ojo! Pero, ok, tengo pero pantalla estamos, mire la pantalla Pero mire la pantalla que yo les estoy mostrando. Bueno, y está todo, bien. Y tiene SPEN. Y además, tiene muy buenas cámaras para esas personas que nos gusta también pero pero las Pero como dicen por ahí, no todo en la vida es trabajo. Entonces, uno tiene mucho estilo, gran teléfono y una genial pieza de generación de pantalla. Pues sí, usted yo no, lo vamos no nos vamos o sea, a poner de acuerdo. jamás nos vamos a poner de acuerdo con eso. partamos de ahí. Sí. Concluyamos con algo. Yes. La realidad es que los teléfonos flexibles, esta categoría flexible es totalmente distinta, lo hemos dicho en varios sí. lados, lo hemos dicho en podcast, lo hemos dicho eh, en live, se sale de lo tradicional, se sale de esa fórmula, se sale de esa ecuación normal que tienen generalmente los dispositivos móviles, pasamos a flexible, pasamos a una categoría que suena chistoso, pero despliega todo el entretenimiento, le permite a las personas acceder a un contenido mucho más eh, rico en la parte audiovisual, Estamos hablando de Fold, pero dentro de Flip, pues sí, lo que usted dice, portabilidad, movilidad, fashion, estilo, yo creo que es un complemento. Yo creo que tener sí. los dos equipos igual juega a un y, complemento total. Y otra cosa, los dos son tres, o sea, son Z Fold 3, Z Flip 3. Esto ya no es un prototipo, esto no. ya no es un ensayo, esto es la pero tercera. Vene, es que mira, mira acá tengo Fold 1 sí. y tenemos acá... Z3. Y, yo, ah. y yo tengo acá el Z Flip 1 Ah, el Z Flip pero se pues lo está desplegando Yo también lo puedo desplegar Es, un, es la tercera interacción ¿Eres? Yo también puedo desplegarlo ¿Sí? Pero yo, yo lo hice con una sola ah, mano ay, pero es que yo Mucho tengo, más práctico Yo tengo dos Fold Y yo tengo dos Z flips Bueno, experiencia de juego Yo le voy a decir mi experiencia de juego Increíble y más si la empleo sí. con un Gamepad. que usted por ahí puso una Por ahí de por el... el video va a estar acá. ¿Para qué? Que cómo, ¿Cómo queda con un Gamepad? O sea, o sea uno, la experiencia. Usted no me puede decir. Uno se no No queda con un celular Gamer, queda con una consola. consola. ¿Estamos o sea. a, ¿Se acuerda esa comparación que hacíamos con Switch? Sí. sí. sí. sí. Estamos hablando de una experiencia. Con eso no es? que termina quedando. El... Exactamente. Bueno, pensamientos finales. Pensamientos finales. Desde la perspectiva de Full, yo sí. creo que es un equipo que tiene productividad va a ampliar el entretenimiento, que le facilita a las personas consumir contenido audiovisual, pero además que es un equipo, un gran equipo que tiene un gran procesador, una gran máquina eh, y que realmente pues, para esas personas que están trabajando todo el tiempo y que necesitan su dispositivo, se convierte en una gran herramienta y con el SPEN, fusionando todas esas funciones que tiene Note, creo que pues, es la cabalidad lo que está buscando y es un equipo que se complementa realmente y que apunta bastante. Z Flip 3. Yo creo que este celular va a ser el gran democratizador del formato, va a ser el primer foldable de muchas personas y que además es una muy linda pieza de diseño, una linda pieza de tecnología y de estilo y va a ser la primera experiencia con un celular de este tipo para gran parte de la población. Porque ya no es más un experimento. Acá tenemos la tercera iteración del formato foldable y este es una declaración muy fuerte de cómo ve Samsung en el futuro. Fold, fold, voten por fold. No por... Z no. Flip. Por Flip sí, pero no por Sánchez. No, Z Flip. Z Flip, bueno, Chao. Introducing the Galaxy Z Flip 3. Available from August 27th.